Buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Celeste Rodríguez y soy parte del grupo estudiantil de tour Es un gusto para todos nosotros estar ante ustedes el día de hoy y es así como daremos inicio al evento titulado El perfil hotelero, una vida de servicio. El objetivo de este evento es generar un espacio de diálogo que permita conocer y analizar el perfil hotelero identificando las cualidades y características que lo conforman. Asimismo, este espacio nos servirá para la presentación y lanzamiento del libro Los galgos, el perfil de un hotelero, libro escrito por el profesor Juan José Vázquez Pitman, donde dará a conocer toda la comunidad turística y al público en general los detalles del manuscrito, así como los aspectos esenciales del perfil de profesional en turismo y hotelería, donde es necesario tener en cuenta la vocación de servicio. Bueno, eh, ¿qué es la vocación de servicio? No? Es una virtud que radica en cada uno de nosotros y que comprende el compromiso, la pasión y el espíritu de entrega por la actividad que realizamos. Este puede ser, se puede ver reflejado en la habilidad de nosotros atender de manera especial, natural, al usuario. Por, la, por eso la persona que trabaja con vocación de servicio, trabaja por el gusto de hacer las cosas bien. Eh, un poco de la, del libro es que nos, nos va a narrar las vivencias de un estudiante que se sumerge en la telería pudiendo identificar a muchos jóvenes estudiantes y no estudiantes de nuestra comunidad académica. Bien, ahora vamos a, a pasar a presentar a los ponentes del día de hoy. Para ello eh, realizaremos la presentación de cada uno de ellos. Contamos con la presencia del profesor Juan José Vázquez Pitman, que es maestro certificado por la Universidad de Gordon Blue, licenciado en educación por la Universidad Federico Villarreal, egresado en la Maestría de Educación Virtual. Por la universidad de san martín de porres y cuenta con amplia experiencia en la docencia en cursos relacionados a la hotelería e inglés en distintas instituciones superiores tal como san Marcos, ricardo palma usil y entre otros es autor del arte de entender al comensal y ahora de su libro en presentación los galgos el perfil de un hotelero bienvenido profesor Vázquez, un gusto tenernos el día de hoy gracias gracias, gracias a ustedes gusto estar con ustedes y compartir con ustedes pues, la presentación de este segundo libro. Y aquí me tienen para compartir. Gracias, gracias. Bien, como segundo ponente tenemos al profesor Ernesto Piero Bassetti de Los Santos, que es bachiller licenciado en turismo y hotelería por la Universidad San Martín de Porres, titulado en gestión educativa por la Universidad Ricardo Palma, además cuenta con diplomado en seguridad y defensa nacional por el CAEN y el MINDEF. Es docente universitario con 25 años de experiencia en la especialidad de turismo, hotelería y gastronomía en la universidad como San Martín de Porres, Ricardo Palma, San Marcos, Científica del Sur y la Universidad Privada Norberguina. Tiene publicaciones y diversos artículos en revistas de especialidad y conferencista nacional e internacional, especializados en temas de turismo, historia y patrimonio. Un gusto tenerlo el día de hoy, profesor Bassetti. <coughs> Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Juan José, un gusto estar en, para comentar eh, tu, último, tu última obra, y a en ProTour, muchas gracias por la invitación, a Celeste en particular y a Harrison. Bien, profesor, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa con una pequeña sinopsis del libro. A ver, eh, bueno... Nuestro personaje principal aquí es William, que es un joven a punto de cumplir 24 años, que se ve en la necesidad de buscar un trabajo y que por azares de la vida encuentra un anuncio que según él lo va a describir perfectamente. Aquí ya mm. ocupar el puesto de hotelero de la parhotel Los Galgos, que si bien es cierto no es un puesto de alto rango, pero es un trabajo con un salario eh, no tan motivador al principio, pero si el aumento de las propinas diarias que tiene eh, por la que del hotel, entonces se vuelve alentador, ¿no? Y es así como empieza la aventura de este trabajador en el sector hotelero. Nos va a relatar una serie de experiencias que lo van formando, y aquí se forma el perfil del hotelero, ¿no? Dando a conocer desde los horarios rotativos, hasta tener que lidiar con situaciones que pueden ser difíciles de manejar. Profesor eh, Pittman, eh, ¿cuál fue el motivo que le inspiró a que escribió ese libro? Gracias. Gracias. Gracias por tu pregunta y la señal que has hecho bien resumida, pero sí pues evidencian que, que has este borrado de esas páginas y alguna vez me comentaste que sí te habías sentido con ganas de ver la segunda parte. Bien, eh, sí, eh, bueno William, eh, ese eh, este joven como tú ya lo has repetido lo he hecho, perdón, no, en busca de un trabajo ya habla inglés, ya habla inglés, ya era bilingüe, y encuentra en la hotelería, eh, digamos, un salvavidas bastante interesante porque luego se convierte, pues, en su profesión, ¿no? En su modo vivente. ¿Qué me motivó a escribir este libro? Lo que comentaba justamente con Piero y lo que estamos viendo ahora con estos planes curriculares y plan de estudios. En el 2008, Piero y yo estuvimos también, Piero estuvo como, como este anfitrión, incluso estuvo presente en, aquel entonces ministro de, de turismo, Roger Avila, y él también dio algunas pautas ¿no? sobre este perfil de, del profesional en hotelería, turismo y gastronomía. Y ¿no? Al final son primos hermanos. Entonces desde, desde ahí estuve yo acuñando, ¿no? eh, tratando de, de visualizar ¿no? años atrás y, y dar unas... Eh, unos cuantos aportes que, que luego ahora con esto de la virtualización eh, hemos visto muy reflejados porque ya Oppenheimer en el 2018 en su libro Soles de quien pueda y ahora mismo eh, Salman Khan, ahora voy a compartir ahí los datos eh, y ustedes también seguros están eh, informándose respecto a lo, a, a lo importante que está haciendo ahora el tema de las habilidades blandas, ¿no? Entonces estas capacidades de comunicarse, eh, estas capacidades de trabajar en equipo, la empatía, incluso eh, el ganador del premio eh, Princesa de Asturias, Khan, eh, habla del, del humor, del humor, ¿no? Que son estas este, variables intangibles difíciles de medir. Y esa fue prácticamente la motivación, ¿no? Que, que me llevó a compartir estas experiencias previas, ¿no? Eh, poniendo a William como protagonista en aquel entonces, ¿no? En esta crisis existencial y, y se encuentra pues con la hotelería que casa muy bien con con su personalidad, ¿no? Y en la que luego, pues, hace la carrera, ¿no? la carrera profesional. Y esta es básicamente, pues, la, la motivación, ¿no? De, de compartir, de, de, de aportar y, y de dar luces, ¿no? A esta... A, a las características, las competencias, llámense, ¿no? Habilidades y, y conocimientos también, ¿no? ¿eh? Y conocimientos, ¿no? Que requiere la hotelería profesional a nivel mundial. ¿no? Ya sabemos que la hotelería... Que no es poca cosa, porque ahí estamos de acuerdo todos, estamos hablando de la industria que provee eh, más trabajo en el mundo. ¿no? La crisis que vimos ahora justamente se debe pues al, al duro golpe que está sufriendo la industria, porque eh, hay datos estadísticos, pero que es más estadístico que yo me va a dar la razón, en lo que es a nivel mundial, la es la, la industria, la hospitalidad que más trabajo provee a nivel mundial. ¿no? Entonces, eh, quizás estos momentos lo podemos emplear bien para capacitarnos para este tipo de encuentros, ¿no? de reflexiones, esperando que todo vuelva a la normalidad, porque época difícil hemos pasado. También en los galgos, eh, William comenta, los noventas, era una época muy difícil, poco hospitalaria, ¿no? muy inhóspita, muy inhóspita. Y, pero sin embargo pues, la industria seguía, cojeaba, pero luego vienen unas épocas de bonanza bastante interesantes, a finales de los noventas, con este boom gastronómico, que, que valgan verdades también este, ya este William que regresa, que quizás será la segunda parte, y se encuentra pues con algo que él no, no entendía porque en los 90 eh, era Senfotur, la única escuela pues en el 75 que, que, ¿no? que inaugura, se este, abre las puertas de Senfotur, pero no era una carrera pues muy, muy comentada, ¿no? nadie pensaba, espero que le di turismo en... Eh, en los 80, ¿no? En la gastronomía menos, ¿no? Pero ya luego cuando regresa, ¿no? Se encuentra con este boom gastronómico y con estas propuestas interesantes con, con cursos como eh, técnicas de comedor, ¿no? Eh, y estos oficios hoteleros que, que terminan siendo un poco sorprendentes para él, ¿no? Pero luego vamos viendo cómo se va este, cimentando, cómo se va consolidando y bueno, pues, ¿no? todo eso tiene que ver también con la globalización y con las y con las eh, tecnologías de la comunicación que, bueno, y ahora lastimosamente se han visto interrumpidas porque eh, estamos también frente a una profesión bastante vulnerable, pues, ¿no? Vulnerable por ya por lo que estamos experimentando, ¿no? Por lo que estamos experimentando. Es una línea muy, muy delgada, ¿no? Quizás también eso debe ser para, sirve para lecciones que estoy seguro que están, que están, este, aprendiendo, ¿no? Sobre todo los profesionales de la carrera, los los empresarios también hoteleros para poder eh, enfrentar contingencias que nunca van a faltar ¿no? eh, y bueno esa es la, la razón la, la motivación pues de, de por qué me, se me ocurrió compartir eh, a través de los galgos eh, el perfil del hotelero y ¿no? eh, dar a conocer como dije pues ¿no? aportar con más luces al a estos jóvenes que sienten la motivación, quizás, por esta carrera, ¿no? A los que están empezando, a los que están estudiando, incluso para que decidan bien, porque es una industria que también te da muchas eh, vértices, ¿no? Eh, a lo mejor se, se encuentran, se, se identifican con William y, y se sienten, pues, más hoteleros, ¿no? Pocos estadísticos, quizás, ¿no? Por ahí algunos más, este, más administradores. Eh, esa es la, realmente la motivación, ¿no? Aportar a, a estos jóvenes que como William está en estas crisis existenciales y viéndose, pues, y ya reflejándose por qué rama de la industria de la hospitalidad puede desarrollarse, ¿no? De manera profesional, ¿no? Sí, pero ahora es como lo menciona, tiene bastantes experiencias dentro del libro, las cuales me han gustado bastante y me he quedado con las ganas de una segunda parte. Profesor Gassetti, bueno, usted también ha tenido la oportunidad de leerlo, tal vez, mi libro, eh, ¿podría darnos sus apreciaciones respecto a él? Bien, eh, empezando, yo tengo que, que felicitar a, a Juan José, lógicamente, por, por, por hacer algo que todos los profesores deberían hacer y a veces no tenemos tiempo de hacer, que es escribir. ¿No? Yo, yo te, me pongo mis, mis, este, mis metas, ¿no? Entonces yo tengo que escribir por lo menos un artículo al año para publicar, ¿no? o sea, es mi meta personal, mínimo uno, ideal serían dos, pero no es tan sencillo. O sea, hacer un artículo para que sea aprobado en una, en, una, en una revista, no es que tú lo mandas y que te lo publican, lo, lo tienen que visar evaluar un par externo que tú no conoces, te, te lo devuelve, te puede hacer observaciones, ¿no? Y escribir un libro es más difícil todavía, ¿no? Y yo celebro eso y felicito a, a, a JJ, ¿no? Que es la manera coloquial con la que nosotros nos, nos tratamos, que pues somos amigos de muchos años. Bienvenido, ¿no? y agradecido. Porque, porque, porque, lógicamente, él, todas las cosas que hacemos nosotros, se da un tiempo para escribir, ¿no? Eh, ya quisiera yo tener esa facilidad de escribir como tú, ¿no? ¿Cierto? De escribir un texto. En algún momento lo voy a hacer, ¿no? Este, pero por ahora no. Entonces, por eso me da mucho gusto que tú hayas, eh, que, que hayas podido encontrar la fórmula de poder escribir, un texto que para los de la especialidad es valiosísimo. Eh, un libro donde sí, pues, empiezas eh, teniendo una persona, un personaje, ¿cierto? Que creo que eres tú, <risa> ¿no? Un personaje, ¿no? Que, que está en un proceso, como bien decía Celeste, en un, pro, un, un asunto de, de ubicarse existencialmente, tú también lo has dicho, y entra en el mundo de la hotelería y descubre el mundo de la hotelería. ¿No? Pero él llega al mundo de la autoridad porque es un, habla perfectamente el inglés. Eso es lo que lo lleva al mundo hotelero. Y en el mundo hotelero él descubre todo y ya sigue toda su, su, su vida y la va a desarrollar en ese mundo hotelero. Un mundo hotelero que está lleno de, de experiencias, es cierto. Y tú cuentas muchas experiencias, ¿no? Que te van formando en el tiempo o que van formando a William en el tiempo como un hotelero, ¿no? Y se, se notan también los, los buenos momentos, ¿no? ¿Cierto? Los momentos malos también, ¿no? Y, y también algunas reflexiones que haces después de esa, ese retorno, ¿no? Algunos años después. Yo me imagino que Williams fue a Europa, ¿no? Claro. Williams fue a Europa, ¿no? Al crucero. Entonces, cuando él regresa, ¿no? ¿Cierto? Eh, entonces se encuentra con otro mundo, donde hay una mayor competitividad, eh, tú has hablado del Senfotur, efectivamente eh, era la institución, tal vez hasta los años 80, a fines de los 80, eh, la institución en la que si uno tenía que estudiar o pensaba estudiar era en el Senfotur, que se había formado como en el 75, o tal vez un poco más, ¿eh? como Senfotur, pero que en esencia era la antigua Escuela Nacional de Turismo, ¿no? Claro. Pero en 1980 apareció la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? y la Universidad de San Martín de Porres estuvo la carrera, digamos, libremente hasta el año 94. Fueron 14 años que solamente la Universidad de San Martín de Porres estuvo en el mercado. ¿Por qué? Porque la universidad iba a empezar a enseñar eh, turismo, cómo estaba la situación del Perú en la década del 80, ¿cierto? Y, y yo ingresé a la universidad en el año 1989, ¿no? ¿cierto? Y, este, y en, hacia 1990, me preocupé, porque la situación en vez de mejorar empeoraba, a inicios de los 90, ¿no? Eh, ahí hubo un golpe de timón en la sociedad, ¿no? Y, y el turismo empezó a crecer desde 1993 en adelante, ¿no? Así que yo agarré la ola superior, vamos a, vamos a llamarla así. Y las siguientes universidades que aparecieron con la carrera, esto es bueno para que sepan cómo ha ido evolucionando el plano educativo en el Perú, o en, en Lima en particular. Eh, fue en 1994 la Universidad de San Ignacio de Loyola y la Universidad Garcilaso de la Vega en el 94. Y de ahí, en el 97, San Marcos, en el 97, ¿no? En el 98, Ricardo Palma. En el, y del 99 para adelante, ya empiezan a aparecer todas las demás, abriendo una concentración en, la, los primeros, en el primer quinquenio de la década pasada, ¿no? que más o menos ha sido la, la, el momento máximo. Y después ya... Eh, y ahora que estamos en un proceso, digamos, de reacomodo, ¿no? A nivel universitario, sin considerar los institutos, porque los institutos ha sido, pues, este, su crecimiento ha sido muy grande. Entonces, eh, nuevas visiones, nuevas perspectivas, eh, gente tal vez mejor preparada desde el punto de vista técnico, ¿no? Eh, porque antes no era así. La gente aprendía más en, en, el, en, en la parte operativa. ¿no? Que es la experiencia que has tenido tú, que la reflejas en el libro, la experiencia que, que he vivido yo en, en un hotel muy cercano también a, a donde estabas tú, pero en temporadas distintas, ¿no? Este, pero me parece muy bien y lo, y lo considero muy, muy interesante porque, primero, porque es una, primero es de lectura entretenida, no es un libro pesado, ¿no? Eh, es simpático, es de leer, te ríes con algunas de las experiencias, ¿no? Que se ponen que se ponen ahí, ¿no? Te preocupas también con las otras, que es lo, lo cotidiano, pero por eso, bien lo has dicho, para las personas que, que están involucradas en este mundo, eh, es un aporte más en algo más grande, ¿no? Mi, mi visión hoy no es solamente la del perfil del hotelero, y te lo comentaba antes de iniciar esa, este, este conversatorio, sino el perfil del profesional. Y, no, y el perfil del profesional en turismo, hotelería o gastronomía, cierto, es estándar, ¿no? Cada uno va a tener un sesgo. El hotelero le dará un sesgo, el agente de viajes le dará un sesgo, el que trabaje en aerolíneas le va a dar un sesgo, el que trabaje en restaurantes o en gerencias de alimentos y bebidas le va a dar un sesgo. Pero nosotros necesitamos un estándar de calidad de servicio y espero que podamos hablar de eso un poco, un poco más adelante. Después, como te digo. Mis felicitaciones, me parece un libro de lectura obligatoria, para, sobre todo para los cursos de introducción a la hotelería, por ejemplo, ¿no? Cierto, un como, mira lo que viene, ¿no? ¿Ok? Gracias, Piero, es mi me alegra que la valoreziste. Sí, sí, así como lo menciona el profesor Bassetti, es un libro muy entretenido, en realidad, que lo quiere seguir leyendo hasta que lo tenga que terminar, de verdad. Bien, ¿verdad? Eh, continuando con el cronograma, eh, pasamos a las preguntas... La primera pregunta sería para el profesor eh, Vázquez Pitman. Es acerca, en base a su experiencia, ¿cuál considera usted que son las características fundamentales del perfil de un profesional de hotelería? Eh, es una pregunta eh, compleja, ¿ya? Y cuando digo compleja, no es difícil, pero tampoco es fácil, porque creo que va más allá de la instrucción, ¿no? Eh, tiene que ver con educación y cuando digo educación yo soy mucho más amplio que, que la escuela, ¿no? Tiene que ver también el tema de familia. Entonces, eh, estamos hablando de, de un William que de por sí pues, ya era comunicativo, ¿no? Ya era, este, percibía, ¿no? Conversaba. Eh, eh. Entonces, eh, estamos hablando de un, de un joven. Que quizás tiene las habilidades blandas ya más desarrolladas, pero no por eso descuida y, y, y menosprecia las, las, las fuertes, ¿no? Eh, porque al contarnos William toda su historia, estamos viendo pues a, una, a un joven que al final termina haciendo un buen equilibrio de, de estas dos dimensiones de la, de la educación, ¿no? Eh, durante años siempre hemos medido las habilidades académicas porque son más fáciles de medir. ¿cierto? Ahora nos encontramos frente al reto de cómo medir estas habilidades blandas que son tangible, intangibles y quizás un poco más complicadas, ¿no? Como les decía y mencionaba hace un rato a, a Salman Cano, ganador de la princesa de Asturias, y los invito a que vean, ahora voy a colocar en el chat box el, la referencia, eh, eh, y es cierto, el, el buen humor, ¿no? la empatía, eh, las habilidades comunicativas el trabajo en equipo, eh, son habilidades eh, que, que son muy importantes. Eh, y Bachar Wali Bachar que es el gurú de la hotelería, porque también con esto de la, de la pandemia estamos viendo una, con temor, ¿no? una especie de, de, de invasión de la tecnología a todos los sectores industriales, pero quizás la hotelería, va a, a terminar este, conservando lo que siempre le ha hecho diferente a las demás industrias, que ¿no? es el tema del contacto humano. ¿no? Del contacto humano. Pachar Wally tiene una, una conferencia muy interesante, en YouTube lo pueden encontrar, eh, se titula un, un hotel es solo un edificio, y, y ese señor ha estado en los hoteles más lujosos del mundo, ¿no? pero sin embargo resalta que un hotel finalmente es concreto, ¿no? cemento, y lo que hace la diferencia es justamente ese contacto humano, ¿no? Que, que, que bien eh, exhiben los hoteleros profesionales y, y, y, y, que, y que bien lo, lo, lo explotan, ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante porque al final los, los, los eh, reclutadores, ¿no? Los, los, las empresas eh, serias en hotelería... Eh, también hay que también entrar en el tema de, de categorizaciones, pero hablando ya, como dice bien Piero, del, del, del profesionalismo, para no entrar en tema de categorías, ni de estrellas, ni de nada de eso, eh, el éxito de estas grandes empresas radica justamente en eso, ¿no? en una seria eh, planificación del perfil, eh, del perfil humano, ¿no? de, y que esa, esa, ese reclutamiento, esa selección, es su primer paso hacia una experiencia memorable y exitosa, que no es poca cosa, porque ya en el 2001, la hotelería tuvo un, buen, un, un golpe tan fuerte, eh, este está durando un poco más, pero las Torres Gemelas, yo estaba a bordo, estaba trabajando en cruceros, eh, fue un golpe muy duro y muchas empresas este, hoteleras quebraron, muchas empresas de cruceros quebraron por el temor que sembró el terrorismo mundial. ¿no? Incluso nosotros empezamos a recibir cursos de Search bomb, busca la bomba, nos enseñaban a cómo identificar un terrorista porque eh, el temor, es lógico no nadie va a viajar nadie va a hacer turismo cuando hay un temor de sembrado no la gente por instinto de supervivencia prefiere estar en casa ¿no? Como ahora casi la mayoría pero este perfil humano que hace que esta persona que alguna vez prueba el producto hotelero ya y regresa con este recuerdo memorable este recuerdo inolvidable de ensueño no de ensueño y quiere repetirlo eh, y estas empresas que, hacen, que tienen esta base de datos, que quizás sea el, la mayor lección que se va a tomar luego de la pandemia, la base de datos, esta, esta data que es importante, ¿no? eh, juega un papel muy importante en las pocas empresas que lograron luego esta, recuperarse. ¿no? Porque, por ejemplo, Costa, Cruciera, Carnival, empezaron a, a ofrecer paquetes, al menos para solventar los gastos operativos, a los famosos repeaters eran aquellos pasajeros que habían estado a bordo en algún momento y que habían puesto en las encuestas, que las encuestas ya en, el, en el, la dimensión hotelera tienen un papel muy importante porque es un documento, ¿no? como tú mides una experiencia. En el, eh, en el libro de administración de... Este famoso libro de administración, que es un clásico de la... Eh, se me fue el nombre ahorita de... de Stoner, Stoner, Stoner, Stoner. Hay una, un artículo de, del Hotel Ritz, que fue el primer hotel en ganar el famoso premio a la calidad Malcolm Baldrige, y el Ritz logra ese premio a la calidad haciendo lo que antes no se podía hacer, porque ¿cómo tú podías medir la calidad de una experiencia si eso es algo intangible? Es ahí donde se empieza a valorar las encuestas, ¿no? las encuestas ya como una, como una este, unidad de medida de, de las experiencias. Entonces, estos pasajeros que habían colocado sus en, en sus encuestas Excelente, exitoso, y todas esas palabras que queremos escuchar, ese feedback que ahora se comparte en el Private Advisory, ¿no? empezaron a ser llamados por las empresas invitándolos a, a hacer turismo, a hacer viaje nuevamente, ¿no? a subir a bordo del crucero con precios mucho más cómodos, pero al menos para solventar los gastos operativos. Y, y bueno, muchos empezaron a, a aceptar y así poco a poco se fue recobrando nuevamente la confianza de los pasajeros hasta que, bueno, empezamos ya. Se salió rápido, 2003, 2004, 2005, y empezamos ya a llenar los cruceros nuevamente, ¿no? Eh, pero esa, esa experiencia justamente es ahí, ¿no? En ese contacto entre el waiter, el, el mozo y el, y el comensal, el, el botones y el huésped, porque el, el, el, el pasajero, el huésped, no sabe ni siquiera quién es el dueño, no lo conoce, poco ve a los managers, pero a quien inevitablemente va a ver es al, al, al Hotel Dorman, ¿no? que era un poco difícil de aceptar para William, eh, y luego al recepcionista, y luego al botones, y luego al waiter. Entonces, ese, ese, ese, ese contacto es, es muy importante para las grandes empresas hoteleras exitosas, ¿no? Y ese recurso humano, eh, con todas estas características que te, que te he dicho, es este, muy bien conocido por ellos y, y muy bien valorado, ¿no? Entonces, esas habilidades blandas, que como dice Piero, siempre es un estándar, ¿no? Hay, una, hay un estándar ahí, o sea, no si van equilibradas con las habilidades académicas, porque hay que desarrollarlas, porque ya es otro tipo también de pasajero, es otro tipo de huésped, ¿no? Eh, nos van dando una idea, ¿no? De cómo debe ser el perfil, pues, ¿no? De, del hotelero profesional, ¿no? Eh, y, y, y esa es la, la, la respuesta a la pregunta que me has hecho, pues es muy compleja, ¿no? No es ni difícil ni fácil, ¿no? Pues tiene Así que ver con, años, vivir con papá, con mamá, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Muy amplio. Así es, como lo mencioné, es algo bastante amplio de mencionar, donde las características no solamente son al, muy, algunas, sino son muchas en realidad que conforman el perfil de profesional de turismo, ¿no? Eh, profesor Bassetti, eh, ¿tendrá algunos aportes, comentarios que tenga, por favor? Eh, sí, eh, en primer lugar, eh, este, la pregunta es amplia, ¿no? Por eso es que tenemos que tratar de centrarnos. Y, y aquí eh, voy a contar una experiencia, ¿ya? Uh, bonita para mí, ¿no? Y yo la comparto con ustedes, espero que les agrade. Eh, yo no me acordaba, ella me lo hizo, me hizo acordar. Y yo cuando empecé a enseñar, empecé a enseñar en la Universidad de San Martín, yo fui reclutado a los 21 años. Reclutado es la palabra. Sustenté mi tesis. Salí de la sala de grados, bajé las escaleras y me estaba esperando un profesor, un viejo profesor amigo, que ya tiene muerto más de 20 años, ¿no? Y me dijo, ¿qué tal? Y yo le dije, aprobé. Y me dijo, qué bien, entonces ahora puedo decir lo que quiero decirte. Necesito un asistente y quiero que seas tú. Y yo acepté, dejé el hotel y me fui a la universidad. Y lo mío fue un cambio brusco porque yo sustenté un 20 de abril de 1995 y el 24 de abril estaba trabajando en la universidad. Ya así, ¿no? Un cambio pero bruto. Y bueno, empecé a trabajar y estuve en áreas como siempre relacionadas a los estudiantes, ¿no? A coordinación académica, etc. Y, y atendí a una niña en ese momento, ¿no? Y esta niña, eh, como debe haber atendido a muchas personas, ¿no? Yo siempre he sido de la línea... Y ustedes, ya los que son mis alumnos me conocen, y Juan José me conoce más todavía, ¿no? Este, saben que yo soy eh, bastante franco y directo, ¿no? Yo no soy un vendedor. O sea, creo que soy un buen vendedor, pero eh, basado eh, en las cosas reales, ¿no? Entonces yo lo primero que les digo a todos los que quieren postular, incluso cuando me invitan a dar las charlas en San Marcos, que son masivas, ¿no? Y es bacán. Les digo a todos de que esta es una de las carreras más sacrificadas que existen. Se los digo así. Uno de marketing me da un infarto en ese momento porque el de marketing es de marketing. Pues el de marketing quiere que vendas y su visión de venta es bonito. Somos la carrera del futuro. Tenemos talleres y todo lo demás, pero no hablan de la realidad, ¿no? Y nosotros somos de las carreras sacrificadas que existen, ¿no? Y siempre lo he dicho. Ya, nosotros trabajamos cuando todo el mundo se divierte, ¿no? ¿Acaso el día de la madre? En temporadas normales, pues, ¿no? ¿Cierto? Los restaurantes no están llenos, ¿cierto? Y ese mozo y la zafata y el cajero y el cocinero adentro y el, los gerentes de alimentos y toda la gente que no tienen mamá o esposas y no quisieran pasar el día de la madre con ellas. Sí, pero están trabajando, ¿no? Y lo mismo pasa en el día del padre. Y cuando te estás dando el saludo de Navidad, pasa un avión que ¿qué? ¿Vuelen automático? ¿No? Hay un comandante, un primer oficial, una tripulación y pasajeros. Y tú, Juanjo, sabes que en los hoteles siempre hay alguien en Navidad. ¿Cierto? Siempre hay alguien. Los aeropuertos no cierran en Navidad. Todo el mundo trabaja. Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas Patrias, no tenemos sábados, domingos. Y si esto le aumentamos nuestros horarios lindos, rotativos, 7 a 3, 3 a 11 y 11 a 7, que para nosotros es costumbre, pues este, es difícil, ¿no? Es difícil, hay gente que no se logra acomodar a ese ritmo, ¿no? O piensan que es muy light, y no, nuestra carrera no es light. Y nosotros tenemos que saber mucho de psicología, y tenemos que saber mucho de, de manejo de la gente y cómo atenderlos, ¿no? Y bueno, yo soy, siempre he sido franco, ¿no? Y esta niña que yo atendí en algún momento, y que asegura, fue alumna mía a un curso, después yo me retiré de la universidad, me fui a otra institución, ¿no? Y algunos años después me la encuentro, ¿no? Yo sabía quién era, pero no me acordaba que yo había hablado con ella cuando ella ingresó y él llegó a ser directora de la Escuela de Turismo de la Universidad de San Martín. Y un día nos encontramos en una actividad de, de COMPET, que es un organismo internacional, y ella me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y yo le dije, sí, pero tú no te acuerdas todo. Me dijo, yo estoy estudiando, yo estudié esta carrera por ti, me dijo así. Entonces yo me quedé así helado, le dije, ¿por mí por qué? Porque tú me dijiste la verdad. Cuando yo fui con mi papá, ¿no? A que tú me dieras, me, o sea, me, tú me atendiste y me dijiste cómo era la carrera. ¿Ok? Y yo había ido a varias universidades antes de, y a institutos, etc. Y todos me habían dicho que todo era lindo, que todo era bonito, que todo era hermoso. ¿Cierto? Pero tú llegaste y me dijiste, todo lo contrario, me dijiste, va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser así, así y ese y entonces yo dije, esa acá papá. Y salimos de la, de, la, de la oficina tuya y nos fuimos a la oficina de admisión a comprar prospecto y todo, y di mi examen y ingresé a la universidad. Y entonces pues esa anécdota, yo me acuerdo porque he atendido a tantos chicos, ¿no? Cierto que a veces no te acuerdas, ¿no? Pero lo cierto es que es la realidad, es la realidad, nosotros somos una carrera sacrificada muy sacrificada. Y lamentablemente mucha gente no lo entiende hasta que ya está en, en el campo, ¿no? Por eso es que nosotros siempre, siempre hacemos la recomendación al alumno, le decimos, oiga, ¿no? Este, cuidado, no es tan fácil como parece. Donde el componente actitudinal es fundamental. Yo puedo ser un gran gerente de hotel, puedo ser un genio en planificación estratégica un monstruo de los costos, pero soy un patán, ¿me entienden? En nuestro negocio, lo que manda es la calidad del servicio, ¿ok? La calidad del servicio es lo que manda ahora. Y esa calidad del servicio, que son actitudes, ¿no? Las instituciones en general, no solamente las universitarias, sino todas, se han dado cuenta de que las habilidades blandas se están volviendo a ser fuertes, pero yo no entiendo por qué dicen volviendo, si nosotros todavía la las hemos tenido, o al menos los del turismo, sí, ¿no? Eh, yo he sido duro, con, y les he hablado con franqueza siempre, y les he dicho, me parece, me parece mal, en parte, pero, este, me pongo en los zapatos del empresario, y entiendo por qué lo hace. Um, yo puedo tener, eh, el grado o el título profesional de, de la mejor universidad del Perú, de la mejor carrera de turismo del Perú, no quiero hacer este, ejemplos de ningún tipo, cierto y puedo tener este, mi certificado con las mejores notas, y eso no es una garantía de que yo entre a trabajar hoy en, un, en, una, en una cadena hotelera, en un restaurante de cinco tenedores, o en una gran agencia de viajes turoperadora, o en una agencia de viajes mayorista especializada en turismo receptivo, o en una aerolínea. No es garantía. ¿Por qué no es garantía? Porque lo primero que te van a decir, lo primero que te van a preguntar, y, y duele que te lo digan, pero lo primero que te van a preguntar es, ¿you speak English very well? Es lo primero que te van a decir. ¿No les interesa si tienes títulos si tienes esto? No les interesa. A mí me molesta, sobremanera pero me pongo en los zapatos del empresario y entiendo, y esas es habilidades blandas, ¿correcto? Entonces, ya yo vengo diciéndoles a ustedes como estudiantes, el, el asunto del idioma va de la mano, ahora es diferente tener un profesional que maneje el idioma, ¿correcto? Y que maneje su parte académica bastante bien, ¿no? ¿Cierto? Y entonces estás frente a un monstruo que es muy difícil, que, que no pueda ser tomado en consideración pero la parte de la actitud es clave, O sea, el apático en este mundo está muerto. Está muerto el apático. Nosotros somos gente que toma decisiones y lamentablemente la gente no toma decisiones. Seguramente luego vamos a hablar de cuál sería el perfil ideal, ¿no? ¿Cierto? Pero tenemos que tomar decisiones porque nosotros podemos tomar decisiones lógicamente en el nivel en el que nosotros estamos, ¿no? Si yo veo un huésped, que llega de madrugada, cansado, que soy el otro, yo le puedo ofrecer un café, yo le puedo ofrecer un té, como una cortesía del hotel, y no tengo que ser el gerente del hotel, o no voy a llamar al gerente del hotel para decirle, este, puedo dar un café, ¿No? porque son cosas lógicas, esa es la calidad del servicio, y tenemos la posibilidad de poderlo hacer. He, he puesto el ejemplo hotelero, no puedo poner ejemplos de todo Ahora, vuelta a digo de que es un poco compleja la pregunta, porque si bien es cierto, hoy estamos hablando de hoteles, en nuestra especialidad no solamente somos hoteleros, ¿Eh? ¿cierto? Nosotros formamos administradores en turismo, hotelería y, y en gastronomía también. Mucha gente dice, pero yo no voy a ser cocinero. Sí, ya sabemos, si tienes que estudiar cocina, pues tienes que irte a un instituto a estudiar cocina o a una universidad que tenga el curso de artes culinarias ahí se aprende cocina, nosotros formamos gerentes de alimentos y bebidas yo no entiendo un gerente de alimentos y bebidas que no sepa pues montar una mesa ¿no? un gerente de alimentos y bebidas que no sepa de costos, un gerente de alimentos y bebidas que no sepa de productos ¿no? de dónde comprarlos, dónde adquirirlos para qué sirven los productos, porque ese hombre va a diseñar una carta, ¿cierto? entonces no es que acá que yo no voy a estudiar cinco años para ser mozo Hay gente, por eso digo, hay gente que no entiende lo nuestro es actitud Mucha actitud, ¿no? Mucha actitud. Bueno, para empezar, vamos por ahí. Sí, profesor, así como usted lo menciona, eh, me quedo con eso último que dijo, ¿no? De que nosotros trabajamos cuando otros se divierten, ¿no? Y ha mencionado Perdón. varios aspectos de la segunda Perdón, pregunta. Salte, Celeste, seguramente, pero, pero es algo importante, ¿no? ¿eh? Porque eh, nosotros eh, disfrutamos lo que hacemos. Para, claro. nosotros, para nosotros es, es, es excelente, no, nosotros no hacemos nada renegando. Y tenemos nuestras compensaciones, y nuestras compensaciones son muy buenas. No estoy hablando de las económicas, estoy hablando las, claro. de las del conocimiento, de las de la cultura, ¿no? ¿Cierto? Ahí es donde nosotros eh, ganamos. Así es, como, como lo mencioné en un principio, tenemos que tener vocación de servicio. Vocación de servicio es lo principal. Así es. Eh, como le mencionaba, mucho de lo que usted ha dicho eh, responde a nuestra segunda pregunta, que es acerca de qué aspectos considera que son los más complejos de dedicarse a la hotelería, ¿no es cierto? Eh, tal vez el profesor Pickman nos pueda responder también a sus sí, aportes, eh, comentarios. Sí, ojo que lo que ha dicho Pérez es muy cierto, pero también va relacionado con el tema de ambición, y el profesional de hotelería es ambicioso, porque si bien es cierto, hay vocación de servicio, pues sabemos muy bien que en hotelería profesional, eh, y ahora, ¿no?, Sabemos mejor que nunca que servicios se escribe con, con S de dólar y E de euro. La verdad, yo ganaba más como hotelero que como profesor. Soy honesto. De verdad, ¿no? Y, eh, y ojo, a, encontramos también línea de carrera. Encontramos desarrollo profesional. Eso también es muy importante decirlo, ¿no? Yo los invito a ver videos de, por ejemplo, entrevistas a Dishwasher, a Lavaplatos de Disney. Y es interesantísimo la actitud con la que responden y lo honrados que se sienten en trabajar en una empresa como esa porque ellos saben muy bien que es el primer peldaño de todo un escalón que lo va a llevar a terminar mañana más tarde quizás en un hotel manager o en un eh, metre corporativo o en un chef corporativo, en realidad la línea de carrera, ¿no? Entonces, eh, la hotelería profesional eh, te garantiza todo eso, ¿no? Un crecimiento personal, profesional y económico, lógicamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más complejo? La palabra servicio proviene de la palabra latina servare. ¿Ya? a eso también hay que agregarle, como bien Piero mencionó hace rato, la psicología y todo. Sí, pues hay un sincretismo, ¿no? Hay que conocer un poco de todo para llegar a conclusiones que nos hacen también entender el por qué poca gente tiene esta vocación de servicio. Eh, servare quiere decir el conservado entonces los romanos fueron los primeros que empezaron a perdonar la vida a los prisioneros de guerra ¿no? antes eran mucho más sanguinarios se mataban a todos ¿no? cuando se invadía un pueblo, morían todos ancianos, no se conservaba a nadie entonces, servare quiere decir el conservado conservalos pero a cambio que nos sirvan ¿no? que hagan lo que nosotros no queremos hacer si a eso le sumas ¿no? el accidente histórico entre nosotros y Europa ¿no? eh, hay un libro también muy interesante de Jorge Bruce, nos habíamos choleado tanto. Y cosas que todavía seguimos viendo, que son rezagos de, esa, de ese trauma histórico, ¿no? Entonces, eh, es un reto servir. Es un reto servir. No, no, no, no, no es. Eh, eh. Y quizás también acá la academia, eh, qué, qué bien que lo haya dicho Piero, porque la verdad también él tiene más años que yo enseñando pero a veces también el hecho de, de, de entrar a la universidad, ¿no? Eh, y no enseñar bien o no transmitir bien eh, estas instrucciones hospitalarias, porque estamos hablando de hospitalidad, puede terminar que el chico pues no quiera servir, ¿no? Este, para qué he estudiado tanto, no? para abrir una puerta, para limpiar un baño, ¿no? no no no no no, no, no le entra, ¿no? pero yo yo la verdad eh, igual los invito a que vean ahí las entrevistas de los hotel managers de, de, de hoteles mucho más este más exitosos y todos empezaron lavando platos el chef que hace poco se lastimosamente se suicidó que tiene una foto muy interesante muy muy muy linda con, con Obama cuando estaba de presidente en Estados Unidos en un restaurante en Vietnam eh, no me acuerdo de su nombre me he olvidado pero él hay una entrevista que le hacen Anthony Anthony él, Borne. Él, él, él, él, sí Anthony Bourne. muy bien Pedro sí, este hay una entrevista que le hacen en una página llamada este, Table, Table Dinner, o algo así, ¿no? ¿eh? Dinner Table. Y él, la, la, la entrevista se titula, Lavar platos me salvó la vida. Anthony Bornei. Entonces, eh, claro. Eh, pero no es fácil, ¿no? No es sencillo. ¿no? Más si te llenas de títulos, quizás, ¿no? Imagínate, pues, ¿no? Con maestrías y todo, ¿no? Pero luego este, te das cuenta que, que necesitas pues estas personas que, que, que tengan pasión por el servicio, ¿no? Que vean el servicio. Quizás también la palabra madurez entra en el perfil del hotelero, ¿no? Alta autoestima, pero también la responsabilidad del empresario hotelero. Porque cuando, cuando yo capacito, muchos restaurantes, me, la, la, los empresarios la primera queja que me dan es la rotación de personal. No me duran, me dicen. Pero claro, si tampoco tú no eres no lo ves de manera profesional, ¿no? Pero si tú tienes la suerte de encontrar ese, ese talento humano que cumple con todos los requisitos que estamos describiendo, créeme que esa persona te va a lavar platos, pero si es el primer peldaño a un crecimiento. Si no, lo va a ver como coloquialmente decimos un cachuelo y mañana no va a venir. Ese es el tema. Pero si tú como empresa te garantizas un crecimiento profesional, personal y económico, lo fidelizas, fidelizas a tu cliente interno, como hacen las grandes empresas, ¿no? Eh, entonces, eh, estás garantizando, pues, el éxito de tu empresa, ¿no? Estás garantizando un buen recuerdo, una buena experiencia con ese huésped, ese cliente que luego quieres que regrese. Y que te salve de contingencias como las que estás pasando ahora, ¿no? Si, a eso, si haces de esto algo estratégico, la palabra estrategia es muy importante, porque esto no es casual, es parte de una estrategia corporativa, ¿no? Es parte de una planificación, ¿no? Esto es así, es así, ¿no? La primera pieza es el perfil de, del talento humano que necesitamos, que es la, el primer paso de esta estrategia, ¿no? Eh, que, que, que, que tiene como fin fidelizar al cliente externo, ¿no? Que haga de su experiencia repetitiva, ¿no? Es, esa es la idea. Entonces, eh, pero no es fácil, ¿no? Lo, lo complejo, como tú decías, radica en eso, que la palabra servicio de por sí tiene una connotación peyorativa, ¿Y la, qué vende la industria de la hospitalidad? Todas, todas las profesiones al final brindan servicios, ¿no? Pero la, las industrias de la hospitalidad, no por gusto, el mejor concepto de hoteles es a home, away from home, ¿no? Porque es lo que queremos, ¿no? Que te sientas en tu, en tu casa, en tu hogar, y mejor quizás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más disfrutas de hacer en tu hogar? Eso, o satisfacer tus necesidades más básicas, ¿no? Las más viscerales, dormir bien, comer bien, y bueno, sentirte un rey en tu baño, pues, ¿no? Entonces, housekeeping, restaurant, ¿no? Entonces, esas, esas, este, esas etiquetas este, de anglicismo que suenan muy bonito, pero si lo ves crudamente, se necesita de, de vocación de servicio, pero también una forma estratégica de las empresas de ver que si encuentran a esta persona que lo hace bien, que disfruta de hacerlo, pues también garanticen ¿no? esto que estamos hablando, que es desarrollo profesional, crecimiento personal y económico. ¿no? Y lo más bonito de la hotelería, yo también se lo digo a mis alumnos, es que conforme vas ascendiendo, trabajas menos, hablando de lo que es operatividad, y ganas más, porque ya te dedicas a supervisar, porque también hay algo muy importante, el servicio es inconsistente. Así que por más eh, talentoso que tú seas, eres un ser humano y eres inconsistente, por eso requerimos de toda una organización jerárquica, ¿No? Entonces un busboy necesita un waiter que esté supervisando y que lo mantenga siempre consistente con su buen servicio. El waiter necesita un head waiter. El head waiter necesita un metre. El metre un metre corporativo, un gerente de b Es inevitable que que, que crezca. Vas a crecer, vas a desarrollarte, ¿no? y vas a dedicarte a, a supervisar y a mantener esa consistencia que se requiere, porque de eso se trata. Para terminar, la misión visión de Carnival, por ejemplo, es eh, que es la, la empresa que tiene el 80% de cruceros en el mundo, ¿no? brindar una, un servicio de calidad consistente, que exceda las expectativas del huésped. Consistente, ¿no? ¿eh? O sea, no te garantiza nada que este talento humano forme parte de tu empresa. Es un humano. Hay que mantener la consistencia. Es, es alucinante. Yo, tengo mucho, yo cuando entro a trabajar a cruceros, eh, los contratos duraban... Eh, yo hice mi contrato de nueve meses, pero el anterior era de un año. Luego bajaron a siete meses. Disney solamente te contrata por cuatro meses. Pero claro, porque tú puedes disfrutar lo que haces. Pero el trabajo es trabajo. Y en algún momento te va a hostigar. Y yo quiero que tú esa sonrisa la mantengas fresca y natural. Que no sea disforzada. Así que cuatro meses, papito... Y antes que te salgan escamas te vas a tu casa y te refrescas nuevamente y regresas, ¿no? A seguir sonriendo de esa manera natural. Es una estrategia. Es una estrategia, ¿no? Es parte de lo que queremos que el cliente luego diga, como ustedes seguro que escuchan cuando vienen los familiares de Disney o de sus vacaciones, ¿no? Y te llenan de esas ganas de, de, de, de conocer y de visitar, ¿no? Entonces, este... Eh, es, es así de, de interesante, ¿no? Estas empresas lo conocen hace mucho tiempo, hace buen tiempo que vienen trabajando en eso. Invierten mucho en lo que es este, selección y reclutamiento de personal. Mucho, mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, ahí empieza, ¿no? Ese es el, el primer paso, ¿no? Entonces, no es poca cosa, creo yo, lo que estamos hablando, ¿no? Es el punto de partida de, de una estrategia exitosa, ¿no? De empresas eh, hoteleras, ¿no? Sí, profesor, así como usted lo menciona. profesora Estebacetti, eh, la misma pregunta para usted, ¿no? ¿Cuál cree usted o considera que son los aspectos más complejos de dedicarse a la hotelería? Eh, cuando te gusta algo, no hay nada complejo. Así de simple. Y refuerzo lo que dice eh, Juan José, que para algunas personas eh, no, no, es, eh, no es normal. ¿No? O sea, la hotelería es muy moderna, ¿correcto? Es muy moderna desde el punto de vista, por ejemplo, de sistemas, desde el punto de vista de, de sistemas integrados de gestión y de tantas cosas y, y maquinarias y tecnologías que se usan dentro del hotel. Pero la hotelería es clásica, hasta los huesos de clásica. Por eso es que no interesa el área en, el, en la que estés. Estoy hablando de hoteles. Todos los que entran a hoteles van de botones, botones ascensoristas, probablemente porteros, ¿cierto? Y, y después empiezan a crecer. Eh, y la formalidad tiene mucho que ver en esto, ¿no? Eh, cadenas hoteleras como Hilton, Marriott o Westing que tenemos en el Perú, eh, Sheraton, que pertenece al grupo Marriott, ¿no? Pero que funcionan como marcas autónomas, en todos estos hoteles... Hay un proceso de valorización de su personal. Yo llego al hotel, ¿no? Soy chiquito, nuevecito, y yo puedo ser muy bueno, pero voy a arrancar como botones. Y, y lo más interesante es que todos los sábados en la noche voy a trabajar, porque soy el nuevo. Y yo libero a los otros que salen el sábado, ¿no? ¿Cierto? En la noche. Y si necesitas dobletear, tienes que dobletear, ¿no? Así es, ¿ya? Pero después empiezan a aparecer las oportunidades y empiezas a ascender y puedes pasar a recepción y de recepción a supervisor de recepción para poder hacer jefe de recepción. Y después de jefe de recepción, jefe del área de recepción y reservas, salvo que tú decidas irte a otra área del hotel, a la cual también te puedes ir. Porque al interior de la organización empiezan a aparecer posibilidades de ascenso. Tengo un caso muy bueno. Eh, lo he contado varias veces, pero lo voy a poner, eh, no, a ustedes no se los he contado porque normalmente lo hablo en alguna asignatura que tenga que ver con hotelería. Esto tiene que ver con una chica que estudió en, en otra universidad de aquí, ¿no? Este, y ella, eh, estoy hablando del año 2004, 3, 4, 5, por ahí, eh, hasta menos, ¿eh? Eh, ella quería hacer sus prácticas en, en el hotel Marriott. Marriott inauguró en el año 99 en Lima. Así que el hotel estaba renuevo nuevo, ¿no? Ella quería hacer sus prácticas en Marriott y estaba eh, decidida a hacer sus prácticas en Marriott. Pero Marriott había firmado un convenio con otra institución académica que tenía cuasi exclusividad. No voy a decir cuál es, ¿correcto? Entonces, eh, simplemente no recibían a nadie de ninguna otra institución. Así de simple, no se recibía. Entonces, esta chica que era, pues, este, muy, muy, este, decidida con las cosas, empezó lo que yo llamé operación demolición. Todos los días se levantaba en la mañana, se bañaba, se cambiaba, hacía tomar desayuno, y antes de irse a la universidad, mandaba su currículum VT. Y así, todos los días, todos los días. Tres meses después la llamaron y dijeron, ya no nos sigas mandando tu currículum, ven, que te vamos a entrevistar. Le hicieron la entrevista. Pasó la entrevista y entró. La trataron pésimo porque era la única marciana que no era del otro grupo, entre las practicantes. Comía sola. Le daban los peores trabajos. Un día se apareció llorando en mi oficina. No, se sentó y se puso a llorar. Y le dije, ¿y tú por qué lloras? Y me dijo, es que ya no doy, ya no jalo. Eh, me tratan mal, que soy el otro, que por aquí y por allá. Entonces yo agarré, la dejé que se desahogara unos minutos. Y luego le dije, qué cosa, Estoy hablando con, con fulanita de tal, a la que yo conozco, que es una guerrera macha, que no sea milana ante nada, y cuatro gringas al pomo, le van a hacer la guerra y va a perder. No, no. Y la otra agarró, se sacó las lágrimas y dijo, tiene razón, tiene razón. Y al día siguiente volvió a trabajar. Y cada cierto tiempo venía y me contaba qué tal le iba y la cosa le iba bien le renovaron su contrato de prácticas, las otras se fueron y ella se quedó por su trabajo pues, ¿no? me dijo ¿qué sugerencia me das? cuando pidan voluntarios para cualquier cosa, preséntate de voluntario, necesitamos a alguien que cubra el turno del domingo, yo ¿no? necesitamos a alguien que se quede porque faltó el eso. yo tienes que ser así porque tienes que demostrar que tú vales y así fue, y lo hizo ¿no? y le fue muy bien y llegó a ser jefe, la contrataron y era personal de staff del hotel, eso, llegó a ser supervisora de recepción. En las cadenas, y, y Juan José sabe, en las cadenas, el personal y gerencia rota entre los, en gente de la cadena. Tú puedes tener, estás en el en X hotel en Lima, ¿no? este Que fue, pertenece a una cadena, y el jefe de recepción puede ser de, de, de ¿cómo se llama? De, del hotel, pero de Buenos Aires, o de Santiago, o de Panamá, o de Estados Unidos, de donde sea las cadenas rotan a su gente, ¿no? Y entonces eh, el que era jefe de recepción de aquí se iba no sé a dónde y entonces la llaman y le dicen que se encargue de la recepción hasta que llegue el nuevo jefe. Pasó como un mes y llega el nuevo. Y el nuevo jefe venía del, eh, del Hotel Marriott de Buenos Aires, ¿correcto? Y entonces la llaman de la oficina de personal, ¿ya? Y como, había, como ella pasó a ser interina jefa de recepción y reservas de toda el área, entonces, eh, una chica de recepción ascendió a supervisora de recepción y una niña practicante subió a recepción. Entonces, todos los puestos estaban copados. Y la llaman de le llaman de personal y le dicen, acá está la nueva persona, explícale eso y luego vas a la oficina de personal. Entonces, ella dijo, me van a votar, ¿no? Entonces, esto es lo que pensó, me van a votar que se habrán creído? Y le salió, pues, el, el, el, el, el indio, ¿no? Y entonces este, llega a la oficina de recepción y el jefe de recepción empieza, bueno, verás tú que como ya llegó, el otro... y la otra iba a lanzarse en su escritorio ya, para matarlo, porque se sentía que, que había sido utilizada, que le iban a votar, y le dice, por eso hemos decidido que te vayas a hacer el curso de alta recepción en, en, en, en la central del hotel, en Nueva York, y luego te presentas a tu nuevo hotel, que es este, el barrio de Gran Caimán, donde vas a asumir la gerencia de recepción y reservas. Y así fue, fru por el fruto del trabajo, por eso digo, y empiezas desde abajo, ¿no? Y ella, eh, luego yo en la cadena hotelera, ya no está en esa, está en otra, vive en Estados Unidos hace más de 20 años, está casada, tiene dos niños, ya este, hizo su vida, ¿cierto? Y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, orientar, ¿correcto? Orientar, ¿no? Pero al final cada uno es el protagonista de su éxito, es cada uno. Y eso está en base a la actitud, a la perseverancia, pero es normal, por eso digo que la hotelería sea así de clásica, ¿correcto? Por ejemplo, el puesto de, de, de housekeeper o gobernanta o ama de llaves, ¿acaso no es un puesto de mujer? o es un puesto de hombre, de mujer, ¿no? Y toda la vida será de mujer, ¿ya? Y ahí es, los hombres no tenemos ni siquiera la posibilidad mínima de poder ser jefes de, de esas áreas. ¿Por qué? Por, porque la hotelería es clásica, es muy clásica, ¿no? Y lo mismo se aplica en las otras actividades, en las otras actividades. En los restaurantes yo puedo ser egresado del Cordon Bleu de París, y vengo a trabajar, seguramente en Lima, y lo primero que me van a decir es: ves los platos, lávalos Pero yo soy chef, acá no eres chef, compadre. Acá vienes a lavar los platos. Y el, el chef, el jefe de la cocina, verá en qué momento te da responsabilidades. Lo que está haciendo es ver tu actitud, ¿no? Está midiendo, ¿no? Y si uno llega altaneramente a una organización y cree que es el boss, el superhombre, que es el otro, no va a durar. Así de simple. Porque lo nuestro es actitud. Mucha actitud, y mucha aptitud también. Entonces, por ahí vamos, por ahí vamos. Nuevamente aparece este tema, y seguramente para la otra pregunta, para no entrar en las otras preguntas, veremos algunas cositas que son fundamentales dentro de este perfil ¿no? profesional que debemos, que debemos alcanzar. Así es, profesor. Eh, bien, continuando con la tercera pregunta, sería para el profesor Vázquez. Eh, profesor, ¿cómo cambia el estilo de vida de una persona de trabajar en el sector hotelero? Esa es una pregunta muy, muy buena, muy buena. Y este, y este, pero para bien, para bien, eh, yo, por ejemplo, mucho le digo a mis alumnos, yo puedo disculpar, aunque no se disculpa, ¿no? pero bueno, puedo entender, ¿ya? Puedo entender que por ahí pase un, un doctor y no me salude, pues no conociéndome, o, o se cruce por ahí este, un... Eh, alguien de otra profesión y no me salude, pero que un hotelero, pues no no, no, no, no te diga buenos días, buenas tardes, o cómo está, dudo de dónde ha trabajado, ¿no? Entonces, eh, la hospitalidad ya empieza a ser tu día a día, ¿no? eh, el, el buen humor empieza a ser tu, tu día a día, porque también tiene mucha relación todas las preguntas. Hace un rato nuestra pregunta anterior era lo complejo, y creo que Piero también quería darle ese matiz, pero, eh, por ejemplo, ¿cómo tratas con un hard pass en tierra? ¿Cómo le volteas la tortilla a un pasajero difícil? Ah, todo un arte. <ríe> es, es todo un tema, ¿no? ¿Cómo le volteas la tortilla a un pasajero que ya de por sí le molesta despertarse? Entonces, esa capacidad de negociar, de transformar incluso las experiencias, ¿no? De hacer que el día sea bonito, ¿no? Entonces, eh, primero empiezas por ti, ¿no? Entonces, la hotelería te va enseñando eso, porque... El ambiente hotelero es ese, ¿no? Hay, hay, hay música, hay, hay algarabía, hay, hay, hay agradecimiento, hay sonrisa. Es obligatoria la sonrisa, es una, or, una orden la sonrisa. Ahora incluso con las mascarillas, pero apelamos al, a la kinésica, ¿no? Al lenguaje corporal. Pero tenemos que hacer entender al cliente de alguna otra manera que nos alegramos de verlo, saber escuchar, importantísimo. Quizás este, ahora que soy docente esa es mi revancha de tantos años de hotelería, ¿no? De haber escuchado tanto. Y quizás no haber podido opinarlo ¿no? eh, Porque mejor lo que pasa con es escuchar, y hay que saber escuchar. Arte también, y hay que disciplinar también el escuchar, ¿no? Eh, eh, sí, cambia bastante, como toda profesión cambia la vida de una persona, ¿no? eh, Yo también agradezco mucho a la docencia, porque siempre he dicho que la docencia es una carrera más humanista y... Aporta mucho en tu vida personal como padre, como esposo, como amigo, ¿no? En diferentes aspectos. Y la hotelería igual, la hotelería igual, ¿no? Eh, eh, te sirve para todo, ¿no? Eh, siempre. Ahora, ¿puede ser aprendido? Sí, también puede ser aprendido. Es decir, por ejemplo, supongamos que tenemos una persona que no tiene, pues, la personalidad para ser hotelero. Pero entra la hotelería y la hotelería también refuerza los buenos comportamientos, como todo, ¿no? El sueldo, las propinas, entonces es un comportamiento reforzado. Claro, que puede cambiar la vida. ¿no? Te puede hacer entender que las cosas pueden ser más, este, más bonitas y más sencillas despertando con una sonrisa y contagiando esa sonrisa, ¿no? Y, y ahí, eso también tiene que ver con la primera pregunta. Por eso decía, es más, más que instrucción y más que educación. Yo tenía un compañero, por ejemplo, en cruceros, llamado Freddy, ya falleció el finalito, pero este, él, mi nena, entró como lavaplatos, no hablaba inglés, pero aprendió a hablar in, italiano, y lo tenía y portugués, entonces siempre trabajaba en zona de Brasil, y cuando iba, iba al Mediterráneo nada más, entonces todo lo que eran lenguas románticas, sin estudiarlas las aprendió rapidito, ¿no? por la misma necesidad y la habilidad que tenía, tiene, ¿no? tiene una relación tremenda con las habilidades blandas de lo que estamos hablando, pero tenía un carisma, que era que con solo verlo te robaba una sonrisa. Entonces yo me imagino que esa persona que lo contrató percibió eso, ¿no? Lo vio, ¿no? Desde que entró. Y bueno, pues le habrá dado la oportunidad de entrar a la empresa, ¿no? Seguro habrá empezado lavando platos, qué sé yo, ¿no? Pero luego poco a poco su crecimiento ya lo llevó, pues, a áreas donde ya tenía contacto con los clientes, con los pasajeros, al punto que, yo soy testigo presencial, que un día se enferma y... La señora a quien, a quien él atendía, y estábamos a bordo, era una, una señora, una condesa, una VIP, ¿ya? Y ese día que él se enferma, el tercer día, ella había venido con sus nietos o sobrinos que ya le habían agarrado este, cariño, ¿no? Se habían identificado mucho con Freddy, que era, pues, de por sí verlo ya, era que te robaba una sonrisa. Entonces, eh, el metre, eh, al ver la importancia de la, de la huésped, le pone a un, a un waiter eh, rumano, ¿no? alto y físicamente incluso hasta mejor presentable que, que Freddy, ¿eh? y, y, y con tres o cuatro idiomas. Pero no, no tenía ese carisma, ¿eh? se paró la señora ya en el fondo en el plato de fondo, habló con el metro y le dijo «Me trae a Freddy, está enfermo, me lo cura». <ríe> y de verdad, fueron a buscar a Freddy a la cabina y al día siguiente llegó Freddy y los niños bravos lo aplaudieron. Eh, así de compleja también tiene que ver la respuesta con ¿no? estas preguntas, son, es una suma de todo, ¿no? Hay un carisma ahí que quizás es innato o aprendido y luego reforzado, pero la hotelería sí, te transforma, te transforma y te hace ver que, que la hospitalidad es, ese, eh, es muy valiosa, ¿no? Es muy valiosa, te ayuda en todo, ¿no? En todo, en todo. Para todo, para todo, para todo. Es una, una herramienta muy importante incluso para negociar, ¿no? para negociar, ¿no? Entonces ese... Esa, esa habilidad de poder transformar la actitud de, tu, de la persona con la que estás hablando o con la, que te estás, este, con la que estás interactuando, cualquiera sea su personalidad, su postura o su, o su ánimo en ese momento, hoy en día es muy, muy valioso, ¿no? Y ahora, más que nunca, que estamos incluso limitados con la comunicación virtual, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate, poder transmitir emociones, ¿no? Y es, creo que es la mayor fortaleza que tiene un hotelero, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, va. profesor, así como lo menciona, es algo innato que nosotros tenemos como profesional que se dedica a lo que es el sector de turismo, ¿no? Ser hospitalarios en cada momento de nuestras vidas. Bien, profesor, eh, para, para terminar ya con la última pregunta, eh, ¿cuánto cree que ha cambiado el perfil del profesional en turismo y hotelería a consecuencia de esta pandemia? Uh. Yo creo que más, eh, nos estamos preparando más para poder recibir nuevamente a, a nuestros huéspedes en la hotelería, a nuestros comensales en la restauración, a nuestros turistas en las agencias de viajes, a nuestros pasajeros en el transporte aéreo, terrestre, ferro, ferroviario, ¿no? Eh, porque vamos a tener que reiniciar todo este proceso. Eh, y vamos a tener que recurrir mucho a, a las capacidades de las personas eh, a, esa, a esa calidad de servicio, al don de servicio del cual estamos hablando eh, nosotros ya tenemos manejamos mucha información antes que yo hablaba de la hotelería eh, de la hotelería moderna, decía por ejemplo en los hoteles nosotros tenemos registrados a todos los huéspedes ¿no? si Celeste Rodríguez vino a, y se hospedó en nuestro hotel, nosotros sabemos cuál es su fecha de nacimiento, sabemos eh, de qué país es, cuál es su profesión, sabemos eh, muchas cosas tuyas, de hecho hay gente que se dedica a buscarte a través de Facebook, a través de, de Google, o en LinkedIn, etcétera, y tenemos un nuevo perfil de, de, de, de Celeste Rodríguez, y sabemos que le gusta a Celeste porque analizamos también qué tomó, qué comió, etcétera, ¿no? Y realmente tenemos bases de datos muy importantes y te mandamos tu, tu felicitación de cumpleaños, ¿no? Y te decimos que, que te, te saludamos desde tu hotel en Lima, y en algún momento cuando tú vengas vas a venir con nosotros, eso es lo más probable. Pero en los hoteles hoy, ¿no? Hoy, y eso no es broma, eh, existen eh, en algunos hoteles de alto estándar eh, un mayordomo por cada piso. ¿no? Claro, claro. Y, y están, y están, y esta gente es ultra preparada, porque le hacen llegar la lista de los huéspedes del día en su piso, y él sabe que el huésped de esta habitación, al cual ya conocen seguramente, porque es un, una persona que ha venido anteriormente, eh, este, le gusta, no duerme, si no toma una taza de té, entonces ya no, ya no la tiene que pedir, nosotros tenemos que adelantarlas y dárselas, ¿no? Sabemos que este huésped eh, necesita el de Washington Post, ¿cierto? En versión física le gusta leerlo, es pues? Entonces nosotros, que los hoteleros sabemos dónde llegan los periódicos como el de Washington Post diariamente, no, este, y así sucesivamente. Eh, sabemos de todas estas personas, sabemos más de lo que creen ellos que sabemos, ¿no? Ha ocurrido ocasiones, por ejemplo, de que ese eh, este huésped se va mañana porque mañana es cumpleaños de, de la esposa y el hotel le, le da un regalo para su esposa, para que pase un feliz cumpleaños. Esos detalles, esos detalles son fundamentales para que la gente regrese, ¿correcto? Y, y eso es lo que hacemos en la hotelería, se está haciendo eso, el, el, la atención personalizada es un arte, esto es un arte, es un arte pensar cómo hacer feliz a las personas, es un arte, ¿correcto? En antes Juan José dijo, ¿cómo tratamos a un huésped difícil? ¿Cierto? A un, a un huésped difícil que haya. Y, y hay personas que tienen ese arte, porque no po eh, sabemos quién nos debe atender. Cualquier persona no. Hay huéspedes que pierden los papeles, que insultan a las personas. Incluso llegan a la agresión. Tú no puedes tocar. Si nosotros tocamos a un huésped que se ha puesto violento, que llegó ebrio al hotel, uno no sabe qué pasó, ¿cierto? Y lo tocamos y esta persona se resbala, y se cae, ¿no? Y se golpea la cabeza y se muere, estamos muertos nosotros también. Porque eso se, se tipifica como un asesinato culposo, es un rollo. Entonces, ante esas cosas ni siquiera la seguridad los puede tocar. Menos mal que no se dan a cada rato esas situaciones, ¿no? Pero, pero se dan y hay que saber lidiar con ellas. Eh, hablo de estas cosas tan graves como, como clientes, por ejemplo, que, que son malhumorados de por sí, ¿no? Entonces hay que saber tratarlos, hay que, hay que saber eh, cómo, cómo manejarlos, o, o personas que toman posturas distintas, ¿no? Este, por ejemplo, en los aviones pasan cosas como esta, ¿no? Hay gente que toca el timbre, desesperadamente el timbre, de, para que venga la aeromoza, y cuando llega a la hermosa al lugar eh, del, del, del pasajero, es para que le alcance la manta, y la manta la tiene arriba. O sea, si el, si el pasajero estira su brazo, alcanza la manta. No, pero quiere que se la pasen, o sea, parece ridículo, ¿no? Pero si le contestas, si le dices algo, eh, puede haber algún lío. Hoy en día es más, lo mismo pasa en restaurantes, y hoteles también porque hay gente que inmediatamente piensa que de, eh, mencionar la palabra, dame el libro de reclamaciones, ¿no? Este, con eso te está haciendo daño, ¿no? Entonces ahora hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de clientes que, repito, son los menos, son los menos, pero siempre va a haber, siempre hay. Y hay que saber tratarlos, hay que saber manejarlos. Entonces... Eh, cuando regrese cuando regrese la gente a nuestros hoteles, a la actividad turística, vamos a tener que trabajar aún más la parte personal, ¿no? Mucho del trabajo personal. ¿Por qué? Porque, uh, como explico, eh, la reactivación no va a ser inmediata, no va a ser sencilla. Estamos esperanzados en que la reactivación empiece con el turismo interno, ¿no? Este, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque las familias se han quedado muy golpeadas económicamente. O sea, antes de irme de viaje, pues pago una deuda que tengo con el banco. O me he atrasado con las pensiones del colegio del hijo de la hija o de la universidad del hijo de la hija. No sé, sabe Dios qué. O no pagaste tu tarjeta, que eso lo te hacía de viaje. Pero pues no va a ser tan sencillo, ¿no? Esa ya es otra materia de, de otra cosa que nuestras autoridades crean, pues, que, que, que todo el mundo va a salir de viaje corriendo, ¿no? No, no es así. Y el receptivo va, va a tomar un tiempo también volver. Entonces, lo, la poca gente que haya en el mercado, vamos a tener que darles un servicio ultra premium, ¿cierto? Para que vuelvan y estén con nosotros. ¿correcto? Para que regresen y estén con nosotros. No, no hay de otra, no hay de otra. Por ahí es donde, donde vamos a, a, a tener que estar y, y lo vamos a hacer bien, como, ta, como tal, ¿no? Este, en antes Juan José dijo, no, ese, que yo estadístico no soy, pero sí manejo la estadística, necesitamos manejarla, pero del millón cuatrocientos mil puestos de trabajo que el turismo representa en el Perú, eh, hemos perdido ochocientos mil puestos mil personas se han quedado sin trabajo en el sector turismo, hotelería, gastronomía, transportes, etcétera. ¿no? Esas personas oh, lógicamente van a volver, pero cuando el turismo se reactive, ¿no? y pues eso todavía así que es, de, de la noche a la mañana no va a ser. Por eso digo, vamos a tener que ser muy buenos en lo que hagamos, en todo. Hoy estamos hablando de hotelería, estoy hablando de restauración, estoy hablando de transporte terrestre, aéreo, ferroviario, eh, vamos a tener mucho que trabajar esa parte, ¿no? Y está bien en parte, hay que prepararnos para lo que venga, para que la siguiente generación o el, el, la reactivación del turismo post pandemia, ¿no? Realmente encuentre un profesional mucho más calificado, mucho más comprometido con lo que hace y el único beneficiario de eso va a ser siempre, va a ser nuestro cliente final. Nuestro cliente final se llama huésped, nuestro cliente final se llama comensal, nuestro cliente final se llama turista, nuestro cliente final se llama pasajero, como se, como se denomina según el rubro de empresas. Hay que recordar también que han habido eh, muchos cierres, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, hoy, ayer me di una vuelta por Miraflores para cambiar un poco de aires, después pues de clase, ¿sí? ¿no? Y pasé por, el, por las Brujas de Cachiche, ¿no? que es uno de los de las de las víctimas de la pandemia el hotel se, el perdón el restaurante cerró tal es uno de los emblemáticos de Lima y ya están construyendo otra cosa encima no este o sea después evaluaremos la cantidad de, de, de empresas del sector que no pudieron soportar esta pandemia no y la gente que trabaja en ellas ¿no? este, que muchos se reinventarán y muchos muchos saldrán adelante eh, nos esperan tiempos un poco difíciles pero donde definitivamente la, la capacidad de las personas es, es fundamental, es lo principal, ¿no? Lo que bien decía Juanjo hace un rato, los hoteles no dejan de ser estructuras de cemento y ladrillo y nada más. Las personas son las que hacemos que estos hoteles sean lo que son, o los restaurantes, o las agencias de viaje, o las líneas aéreas, sean lo que son. Somos nosotros, ¿no? Y el compromiso que adoptamos tanto con las instituciones, las empresas, como con nuestros... Eh, clientes finales, ¿no? Esa es la, tal vez la reflexión para lo que viene, para lo que viene. Uh -huh. Sí, profesor. Eh, profesor Fittman, ¿tendrá algún aporte, comentario? Eh, la, la, la, hotelería profesional, ya, y bueno, los, los hoteles de primera categoría, que son los que albergan a los hoteleros profesionales, eso también hay que ser muy, muy honestos, ¿no? yo, todo alumno que estudia hotelería estoy seguro que está apuntando pues, a formar parte de, de estas empresas, que es donde va a encontrar sentido a toda su formación profesional y quizás a todo lo que estamos hablando también nosotros. ¿no? Eh, eso no quiere decir que una, un establecimiento o un hospedaje de menor categoría no pueda ser profesional. Eso depende también mucho del empresario. Pero quizás la lección más grande después de todo esto es eh, lo que Piero acaba de mencionar, la base de datos. Por eso quizás las grandes empresas no han, estado, han sido golpeadas, pero no tan golpeadas, porque ya son empresas pues este, con una administración mucho más moderna, ¿no? eh, Con todas estas bases de datos, con este servicio personalizado, ¿no? Con el conocimiento de, las, de los gustos y las aversiones de los pasajeros. Eh, sin embargo, el mediano empresario es el que está llevándose ahora más lecciones y es que ha logrado sobrevivir, ¿no? Se ha logrado sobrevivir. Pero una de esas grandes lecciones desde el, para el empresariado es el tema de, de base de datos. El tema del coronavirus no empieza en un restaurante y siempre cuando empezaron a, a cerrar los restaurantes por temas sanitarios, la verdad, este, creo que se lo entendió, era por un tema más de ¿no? que había que... el tema de, de distanciamiento social era el tema, ¿no? Pero... El tema sanitario siempre ha sido bandera desde toda hotelería profesional. Nosotros tenemos bien claro que la inocuidad es, es este, está garantizada en toda hotelería, en toda restauración profesional. La manipulación, el B.M. todo eso ya se conoce desde los, desde los 70. ¿no? Desde los 70. Eh, la mayor lección creo que es la base de datos y para el profesional hotelero, esto, entender que está... Eh, preparándose para una industria que si bien es cierto es muy rentable, muy lucrativa, eh, de todo un desarrollo profesional, pues también es muy vulnerable, ¿no? Es muy vulnerable y entonces habrá que, eh, que agregar más, más habilidades, más competencias, ¿no? Eh, de por sí, el hecho de que la hotelería te exija tener un dominio de idiomas, también te llena pues de, de otras posibilidades de poder pasar tiempos difíciles como estos ocupándote en otra cosa hasta que nuevamente la hotelería retome, que sí va a demorar, es cierto, pero que va a regresar y va a regresar con fuerza, porque valga verdad es, ahora nomás ya se está viendo cada vez mayor movimiento de gente acudiendo a establecimientos, yo también me he dado una vuelta ahora por, por Plaza Miguel y veo ya gente haciendo cola para entrar a restaurantes, entonces es impredecible también pues no el, el tema del comportamiento de las personas pero lo que sí es un hecho es que somos animales sociales y que la hotelería eh, eh, satisface una necesidad que, que quizás no es, no es básica, pero es muy humana, ¿no? Que es la, la, la, la necesidad social, ¿no? la de congregarnos, la de la, la vanidad, que la vanidad es muy humana. Yo siempre cito a, a Sartre, quítenle al hombre su vanidad y le estarán quitando su humanidad. Porque uno no va a un restaurante a llenar el estómago, ¿no? Uno va a un restaurante a llenar esa parte humana llamada vanidad, ¿no? de reconocimiento, ¿no? de, de que me vean comer. De que a pesar de que todo está mal, yo estoy bien. <ríe> ese, es, ese es un tema que la hotelería la conoce bien también, ¿no? Y, y le saca provecho, ¿no? Dando confianza en todo sentido. Así que paciencia, buen humor momento de, de, de este tipo de, de, de actividades, ¿no? de compartir, de crecer intelectualmente, profesionalmente, en conocimientos, hasta que las, las aguas se calmen, eh, que luego todo va a regresar, y con fuerza, yo estoy seguro que con fuerza, así que esperemos un poquito, porque lo que se viene va a exigir también lo que muy bien Piero ha, ha, ha percibido, va a ser más exigente en cuanto al talento humano va a ser más exigente en cuanto al talento humano, se va a requerir de personas con mucha más sensibilidad hospitalaria, así que, y, y, y, y más manejo de idiomas, ¿no? Así que eso sí. No va hay... no, a haber opción al, no opción al no, error. No, no, no, no, no. Nadie te va a perdonar perder un no, huésped. Olvídate, olvídate. Va a ser más exigente, mejor pagada quizás también, ¿por qué no? Mejor pagada. Eh, Bayern, por pero sí, sí, entonces, este... Bueno, ahí está, pero tranquilos, que cuando empiece esto va a empezar con fuerza, porque así es la historia de cíclica, ¿no? Y, y luego de momentos así de tribulación, viene la calma y luego blum, un destape de todo esta eh, de este consumismo, pues, que es tan humano también, pues no tan vanidoso, tan ¿no? Así que paciencia, ¿no? Hay que estar preparado nada más para que, para poder este, cosechar. Así es. Bien, profesor, eh, ya para terminar tenemos una ronda de preguntas del público, a ver si nos ayudan con eso, por favor, las preguntas. Juanjo, ¿tú? ¿Qué consejos podrían darles a los estudiantes que quieren estudiar turismo en estos tiempos difíciles o golpeados? Bueno, está el sector. bueno. Ahora, por ejemplo, el tema de reforzar los idiomas, ¿no? Eh, quizás es una buena manera de, de, de invertir su tiempo, ¿no? De, de aprender nuevos idiomas también. Los que hablamos español, porque también ya como profesor de inglés te doy este consejo, el inglés es un idioma con una raíz totalmente diferente y hay gente que quizás le cuesta también aprender, ¿no? Pero nos va a ser más sencillo, por ejemplo, para no frustrarnos tanto en el aprendizaje, el aprendizaje del portugués, del italiano y del francés, ¿no? Que son idiomas francos, ¿no? Y paciencia con el inglés, ¿no? Ahora, mientras más idiomas, mejor. Justamente en Hogalgos también William hace referencia a, a Elizabeth y a Carol, que ocupaban el, el cargo de, de recepcionistas y tenían una banderita en el uniforme y cada bandera al final resultó ser, pues, una bandera del país que, que hablaba el idioma que ellas dominaban, ¿no? Entonces, el, el área de recepción, por ejemplo, es para los políglotas, ¿no? Todo el front desk es para los políglotas, ¿no? Entonces pues el front desk, ya no es que el inglés es, un idioma más, ¿no? es donde manejan alemán, francés, y mientras más idioma mejor, ¿no? ahora el chino que viene con fuerza también, que ya estaba teniendo mucho protagonismo también el, el consumo de los chinos en lo que era hotelería y turismo, entonces ahora viene con fuerza también, ¿no? Ahora nos toca estudiar, estudiar, prepararnos y, y estar listos para, para lo que se viene con fuerza, que es, repito, este nuevo renacimiento de la hotelería, que, que es así, así va a ser, es, eso les enseña la historia cíclica como el conté William se fue, ¿no? Y cuando regresa se encuentra con un boom gastronómico y hotelero que él ni imaginaba, ni imaginaba. Y mira, tremendo, ¿no? Tremendo. Pero ahora, como les dije, como es vulnerable, basta una amenaza y todos nos replegamos, como es lógico, ¿no? La, la, la, el instinto de supervivencia, ¿no? Pero ya, como ves, vemos también, se está recobrando la confianza. Así que, poco a poco, poco a poco. Pero se viene con fuerza podría darnos sus comentarios para otra a ti bien este coincido con lo que dice eh, juan josé eh, y para los que quieren estudiar la carrera eh, tienen que seguirla porque esto de la pandemia el otro año será arreglado ya con la vacuna llegue al inicio mediano o tarde pero va a llegar y el turismo se reactivará, así que todavía faltan varios años por delante para, para cumplir sus carreras y, e insertarse en el mundo laboral, ¿no? Este, que ya ustedes saben, puede ser de dos formas, ¿no? O haciendo empresa o integrándose en, en, el, en el mundo empresarial laboral. Y solamente quería reforzar lo que decía Juan José, eh, y yo en algún momento se los he dicho a ustedes, chicos, ¿no? Es este. Acuérdense lo que les digo, ¿no? Nosotros somos francotiradores y los francotiradores apuntan alto, buscan objetivos de valor. Eso es lo que quiso decir el profesor Vázquez cuando dijo de que deberíamos, o sea, nosotros vamos a querer apuntar siempre a cadenas hoteleras en hotelería o líneas aéreas importantes, ¿no? O sea, siempre tendremos que buscar un perfil alto porque ahí es donde existen estas líneas de carrera que uno puede seguir. Ejemplos hay muchos, ¿ah? ¿eh? De muchachos que han empezado y que ahora son gerentes de hotel, ¿no? Claro. Este, hay muchísimos que son los, los, los constantes, ¿no? Eh, también tenemos lamentablemente de los otros, ¿no? Y ¿Cómo serían, claro, y, pero serían muy frescos, por no utilizar otra palabra más, un poco más fuerte, serían un poco frescos y sinvergüenzas en echarles la culpa a la institución que los ha formado, cuando la institución les ha dicho un millón de veces qué es lo que tienen que hacer. Claro. ¿Ok? O tal vez yo no tomé las cosas en serio y cuando salí al mundo real me di con la puerta ¿no? entonces ojo, pestaña y ceja y orejas con las recomendaciones y los consejos y las orientaciones que en este caso nosotros damos que a nosotros nos asiste la experiencia eso es así y eso no lo reemplaza a nadie no la tecnología la experiencia ¿Mm? ya hemos pasado por estas cosas Así es. Eh, Tenemos otra pregunta. Ah, Lo pueden leer ahí abajo. Al saber que nuestro sector se encuentra en estado de coma, ¿cuál sería el mayor reto para estabilizar el turismo y hotelería? Bueno, y, y, y, y, permíteme, Juanjo, porque esto sí, tiene... Sí, estoy, y, y está Ricardo, Ricardo, sí, Ricardo, sí, Ricardo, ha sido alumno mío, ¿no? Este, eh, Estamos en estado de coma... Sí, es la, la palabra es correcta. ¿Y ¿Cuál sería el mayor reto para estabilizarlo? Eh, yo ya lo vengo diciendo varias veces en varios webinars que, que me han invitado. Yo soy de un poco más de la línea de, de la acción, pero esto de, parte de las instituciones, no, o sea, el Minsetur, el Vicetur, ¿no? Y... Y las direcciones regionales, nosotros creo que debemos ir urgentemente por el desarrollo de productos, de paquetes turísticos promocionales, ¿no? A buen precio, ¿y cómo logramos eso? Reuniéndonos en las regiones, los hoteleros, los restauranteros, los transportistas, reduciendo nuestros costos, ¿no? Reduciendo nuestras utilidades, porque ahorita estamos cerrados, ¿cierto? Bueno, si reducimos todo, no vamos a ganar lo que ganábamos antes, pero en este momento necesitamos volver a echar a funcionar la maquinaria o, o hacer que la maquinaria funcione de nuevo. Entonces, podemos ellos, los empresarios, porque acá no la función del Estado simplemente es promover, ¿correcto? Este, promover, sugerir, orientar, ¿no? Eso es poner en práctica un plan, pero los, los artífices de esto es nuestro sector empresarial. Si nosotros logramos tener paquetes a buen precio, que per, o sea, a buen precio me refiero a que puedan ser entre 450 y 550 soles, probablemente por persona, por 4 o 5 días, etcétera, que es posible de hacer? Claro, con algunos sacrificios, ¿no? Transporte terrestre, al, alojamiento de tres estrellas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nos ponemos a trabajar ya, ¿ok? Si podemos lograr un bono gubernamental, yo soy de la idea que era mejor darle el dinero a la gente antes que dárselo a los hoteleros, para que se mantengan pagando sueldos vacíos varios meses. Yo hubiese hecho bonos de apoyo, ¿no? Tú compras un paquete solidario en algún destino del Perú y el gobierno paga una parte. Una, una parte. No sé, 100 soles, 150 soles. ya no son 500, pues son, son 350. Pero reactivamos el sector, ¿no? Eh, pero esa es la parte que falta pues, de la parte de las ideas de las decisiones ¿no? pero vamos a hacerlo y nuestro sector privado que es al final de cuentas quien, quien mueve todo, va a hacerlo así sería ideal contar pues con, con el apoyo gubernamental con campañas de promocionales esta campaña que acaba de salir este, este cuando pienses en volver pues, volver a viajar está bien, qué linda yo no estoy en contra, me encanta lo que hace Pro Perú, pero pero, pero que ¿Con los mismos precios de antes? O sea, que están teniendo chuletosis, dos chuletas en los ojos que no ven que la gente no tiene plata. Entonces, antes que eso, teníamos que haber hecho paquetes solidarios, en destinos que también fue, estén, estén fuera de temporada, para mover a la gente. Y ya después, a medida que se vaya estabilizando, entonces las cosas volverán a su, a su normalidad. Es mi idea. Lógicamente que hay personas que piensan como yo, como hay personas que no piensan como yo, es mi aporte. No entendaba algo que agregar también a esa pregunta. Eh, pero eh, ha respondido a esa pregunta y justamente lo invité a que la responda porque en ese sentido él es más, este, más asertivo. Me quedo con esa frase de paquetes solidarios. Y valgan verdad pues, este, sí, estamos en un momento difícil eh, a nivel mundial, a nivel mundial, no solamente acá en nuestro país. Eh, pero poco a poco están reactivándose nuevamente los viajes, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, estamos hablando también desde el punto de vista de nuestro sector, ¿no? Sin huéspedes y sin la solvencia y sin el bienestar económico de, de los pasajeros, de los turistas, de nosotros mismos. Eh, nos toca tener más paciencia, ¿no? más paciencia, que todo vuelva a su cauce normal, y, y bueno, son momentos ahorita de, repito, de, de preparación, no, de, de, de tomar lecciones, de, si hemos sobrevivido también, de verdad que sí, pues son momentos difíciles, y hay que también solidarizarnos con las personas que la han pasado mal, y más bien ustedes que están en formación, la mayoría son alumnos, sacar lecciones de todo esto, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué pueden aprender ustedes de todo esto para seguir en la carrera de hotelería, turismo y astronomía? Y cuando sucedan contingencias como estas, ¿qué plan B tienen, no? Eh, yo sé que van a sacar muchas lecciones, ¿no? Muchas lecciones y, y, este, y van a apuntar quizás mejor a, con más estrategia al mercado, al que quieren ustedes enfocarse, ¿no? Porque valgan verdades, estamos solamente hablando de hoteles, pero la industria de la hospitalidad abarca mucho, abarca mucho, ¿no? Es mucho más amplia, mucho más amplia de lo que estamos simplemente hablando ahora, ¿no? que es el perfil del hotelero básicamente. Pero ya esta pregunta ya se refiere al mercado hospitalario a nivel mundial y a nivel local nomás es, no a todos les está yendo mal, no a todos les está yendo mal, hay gente que ha sabido quizás estar bien ubicada y está aprovechando, al contrario, les está yendo mejor, no quizás, no estando en el rubro, ¿eh? estando en el rubro, ¿no? sin haber salido del rubro. Imagínense, entonces, son lecciones que ya quedan, pues, ¿no?, a, en base a una reflexión, en base a información, a estadísticas, pero en general, sí, estamos este, en un momento muy duro, no es el primero que ha habido, han habido muchos, que nos toca, pues, tener paciencia, saber esperar y rezar. ¿no? Bien, profesor. Sí, tenemos una última pregunta. Ahí lo pueden ver aquí. Ver, dice, ¿qué tan diferente es trabajar en un hotel, albergue o ecolodge? Es igual. Trabajar, trabajar en un albergue, en eh, un hotel o un ecolodge es, es igual. Los estándares del profesional son los mismos, ¿no? Son los mismos. Eh, hay sus características, ¿no? Un albergue, por ser albergue, no, no dista de ser eh, un ecolodge, que es un albergue de naturaleza, un hotel de naturaleza que tiene sus propias características, o un establecimiento de hospedaje, de ciudad, de playa, o lo que fuese. El perfil del profesional, Jorge, es el mismo, ¿no? Eh, ya habrá momentos de, de conversar cuál, cuál debe ser el perfil ideal ¿no? del profesional, pero eso es igual para todos. O sea, no es, Ah, yo trabajo en un albergue, ¿puedo dar mal servicio? No hablar. Siempre tiene que ser bueno, en todo sentido. Lógicamente, el, el cliente es distinto, ¿no? los productos son distintos. ¿no? Básicamente es eso. JJ. Eh, la pregunta también va a algo que es muy interesante de resaltar. ¿eh? Eh, el boom gastronómico también nos ha hecho descubrir algo muy valioso, ¿no? Eh, Gastón Acurio no por gusto acuñó la palabra orgánico que empezó a hacer un adjetivo que se empezó a valorar eh, a nivel mundial, el interés por la salud ha, ha crecido bastante, entonces eh, la longevidad se ve ahora con más, este, con más conocimiento y más información, y la palabra orgánico se ha revalorado, no se ha encarecido. Entonces, países como el nuestro, todavía con reservas naturales y con eh, recursos orgánicos, eh, en este caso cuando hablamos de coloche, eh, pero yo estuve capacitando en quitos a Aqua Expedition, por ejemplo, que hacen el... el Aqua. ¿no? Sí, entonces, el dueño es un suizo, ¿no? Y es un paquete muy caro, los pasajeros pagan mil dólares por noche, ¿no? y todos son suizos, alemanes, ingleses, y vienen y pagan esa cantidad por un servicio que les, es, es personalizado, les brinda mucha seguridad, ¿no? Este señor sabe venderse muy bien, también lo ha golpeado la pandemia, como a todos. Eh, pero mientras tanto en Vietnam ya están construyendo otra nave. Eh, entonces, este tipo de países como el nuestro están siendo vistos con, con, con más interés por el tema de, de, de, de, de recursos naturales, en cuanto a comida, ¿no? Por el tema de orgánico. Y algo que yo digo a veces muy jocoso a mis alumnos, les digo, ustedes deben preguntarse, a los de gastronomía sobre todo, ¿no? ¿Qué come el rico? Porque si alguien no quiere morir, es el rico. Y es cierto. La palabra orgánico no por gusto cuesta caro, ¿no? Entonces, países como el nuestro que pueden dar este tipo de ecosistemas naturales, eh, nada contaminantes, ¿no? Y que un y, y nuestros gobiernos empiecen también a enfocar con esa visión este tipo de, de, de, de lugares, que los hay mucho, ¿no? Y abundan, eh, va a ser muy interesante para lo que se viene. Y miren, incluso el tema de escenarios abiertos, ¿no? El tema del coronavirus, si se capitaliza bien, puede terminar siendo muy rentable para ese tipo de albergues ecológicos, ¿no? O este tipo de, de hoteles este, que, que ya lo están viendo, ¿no? Sí, sí. So, solo, solo para complementar, eh, de hecho la tendencia es de que el, el, el reinicio va a tener una preferencia en, tu, en turismo rural y en turismo de naturaleza, justamente claro. porque congregan menos cantidad de personas Exacto. y en espacios más amplios, ¿no? Claro, claro, por ahí va. Por ahí va. Así que paciencia, paciencia, paciencia. Bien, profesores, eh, así hemos terminado de manera satisfactoria el evento. Y en primer lugar, agradecerles a ustedes por su presencia el día de hoy. Asimismo, también agradecer al público en general y esperemos que les haya gustado este evento, ¿no? Ah, bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes. No, no, eh, quiero. No, como gustes. Muchas gracias. Muchas gracias por, por la invitación, eh, y nada, cuando necesiten, volvemos a encontrarnos. Bueno, yo acá, eh, el más agradecido soy yo, con Emprotur con Piero, por su tiempo, por su compañía, y porque sí, pues este ha sido un webinar que ha tenido como título el perfil del hotelero, pero también ha servido para presentar este, esta nueva, este nuevo aporte, ¿no? que es un aporte básicamente titulado Los Galgos, el perfil de un hotelero que gracias por el tiempo que se han tomado para leerlo y que sé que sus comentarios van a ayudar pues a que los demás chicos se interesen y bueno puedan identificarse ¿no? y quizás también pasen de una manera más amena este momento de, de reposo, de descanso involuntario ¿cierto? pero para tomar con más fuerzas esos momentos de bonanza que estoy seguro vendrán pronto pronto, pronto. Muchas gracias muchas gracias a el Pro Tour, a Piero y Encantadísimo, encantadísimo eh, con esta, con este webinar. Gracias, gracias. Eh, el link de la compra lo tienen ahí, por ¿no? o sea, <ríe> si acaso. Si lo gusta. Bien, así terminamos este, este evento. Nos quedamos un momento, profesores, por interna también. Hasta luego para todo el público en general. Muchas gracias. gracias.